Amigos y amigas, mire, eh, hoy arrancamos este diferente, estamos grabando viernes pero más temprano el al día libre, yo dije, ah, es el día libre, querés dormir, no te voy a dejar dormir este, Así que estamos en la segunda temporada de Filosofía en Construcción y en la entrega número 12 Buen día Lucas, ¿cómo andás? Buen día Marcelo, tampoco es tan temprano, yo creo que hasta ahora <ríe> Yo para darle ropa hay que, hay nada más que... Hay que levantarse, hay que levantarse. Pero por Además eso yo te cambié el horario, que, que lo sepa, que, que lo, lo sepa, sepa el público, le Mira, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo. Esto queda, queda, queda dicho. Claro. Yo le cambié el horario, así que yo soy el, yo soy el responsable justamente <risa> de Decime, este cambio. De, de este cambio. O sea, vos también te quedaste con, con con la palabra cambio, igual que el otro. Te enteraste de eso. Después charlamos. Después charlamos. ¿Por dónde vamos a transitar hoy? Bueno, hoy vamos a transitar por el, el camino del otro, ¿no? Vamos ah. a... Suena, suena paradójico, pero vamos a transitar no por nuestro camino, sino por el camino del otro, que fue un poco el tema de la nota de este mes, de la obra de Burlingame, que ya está publicada en la, en la página web, ya la encontré, así que... El que quiera leer, puede entrar y, y leerlo, por supuesto, y, o, o incluso ver las notas anteriores, porque está todo ahí, muy muy lindo, muy prolijo, todo publicadito. Este, notas sí. de hace cinco o seis años, así que todo tiene para leer, si uno, si uno no leyó. Es más, te, Pero digo, bueno, el sí. te digo, el martes el diario está en la calle. Eso te digo nada más, continúa con lo tuyo. Nada más que para de un cierre a la producción de lo que es tu trabajo, el de Andrea y de tanta, tanta gente de Urlingan que escribe. Continúa con lo suyo, caballero. Excelente. Bueno, ya saben, el martes lo encuentran en formato papel también. Si les cuesta leer ahí, no, lo, lo, en la pantallita, lo tienen en papel. Así que el tema de este mes, de la nota de este mes, fue, el, le hemos titulado el, el pensamiento de la otra edad. Y fue básicamente una pequeña semblanza o un pequeño reconocimiento a un gran, grandísimo filósofo del de siglo XX, que es Emmanuel Levinas, que justamente se lo considera él el, el padre, podemos decir así, ¿no? del problema del otro en la filosofía. ¿Y por qué el problema o la ética de la otra edad ha tomado tanta importancia? ¿No? Ustedes vieron, no sé, les digo acá a los seguidores, vos también, Marcelo, habrás visto que ahora se usa mucho esto de hablar del otro, de la otra edad, ¿no? O sea, tenemos. Sí, sí, obviamente, ¿no? Obviamente. De hecho, vamos a, vamos a tirar una una, una una frase picante, pero yo creo que se ha, digo la, la, la política partidaria se ha apropiado de, del problema de la otra edad como parte del discurso también, ¿no? Eh, como una forma de mm, seguir practicando la, la política tradicional pero bueno es, es por ahí tema saco de otro postal pero me parece que, que está bueno decirlo no eh, porque creo que hay, ha, ha habido una apropiación de, de, de este pensamiento de la edad que se ha transformado como un poco en, en parte del discurso político pero entonces está bueno ya que vivimos acá en una cuestión un poco eh, violentada del discurso, eh, pensar en bueno qué, qué significa esto de, de la otra edad realmente, ¿no? hacia dónde apunta, ¿no? cuál es el, el sentido fuerte de, de, de la búsqueda del otro, ¿no? que eh, fue inaugurado justamente por Levinas, que fue un pensador del siglo XX, que de ascendencia y de, de formación judía, y el, el judaísmo fue muy importante en la filosofía del siglo XX, el, el, el pensamiento judío, filósofos como Huber o como Rosenbach, ¿no? que realmente inspiraron muchas ideas, Benjamin también, y ¿no? eh, que tiene la peculiaridad de Levinas, que de hecho vivió muchos años de su vida durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de, de concentración incluso. ¿no? O sea, él estudió, estudió filosofía en, en, en, en Alemania eh, con grandes maestros como Heidegger, como Husserl, eh, llevó a Heidegger a, a Francia, bueno, estuvo en un campo de concentración, tuvo una vida agitada, tuvo una vida importante, ¿no? tuvo un montón de experiencias que lo han hecho pensar eh, justamente en esta problemática del otro, ¿no? Y alguien que estuvo en un campo de concentración, que vio el, el horror en, en primera persona, que vio el exterminio, que tuvo hasta la, la suerte, podemos decir, cierto mínimo privilegio, de que tuvo la, el, como él era traductor de, del ejército francés, pudo tener una, digamos, un paso por el campo de concentración más amigable eh, que el, el resto de, de los judíos, pero vio el horror en, en primera persona. ¿no? Y al ver, creo yo, ¿no? cuando uno ve el, el horror en, en, en primera persona y cuando uno eh, realmente lo usa como material de su reflexión, es justamente apareció esta problemática de nuestra relación con el otro. Y lo que Levinas decía justamente es que en realidad la historia de, de la filosofía no había pensado en el otro, no el otro como categoría filosófica. ¿no? Yo, ahí si alguien lee la nota ve que a, que a cada rato aparece el otro con mayúscula, no o sea, no el otro, el otro cualquiera. Por ejemplo, Marcelo, que estás ahí, sos un otro, no sos un otro, sos alguien diferente a mí. Eso ya lo sabemos, o sea, no, no, no hace falta, eh, o sea, no, no, no requiere, digamos, eh, demasiada, demasiado pensamiento. Pero Davidás no piensa el otro que se parece a mí. Esa es la, eso es lo, lo, gran, lo, lo importante de su planteamiento. Él, él no piensa el otro que... Entonces Yo me puedo poner en el lugar de Marcelo, Marcelo se puede poner en el lugar mío, ¿no? yo lo veo ahí, está tomando mate, yo estoy tomando mate, somos parecidos, ¿no? Entonces, él no está pensando en el otro con minúsculas, no está pensando en el otro en tanto categoría, digamos, metafísica, ontológica, lo, lo que no es para nada igualmente a mí, lo que es radicalmente diferente a mí, ¿no? Lo que es absolutamente distinto, ¿no? Entonces, él ve que la historia de, del pensamiento, que de la historia de la humanidad y la historia de la filosofía ha sido justamente un pensamiento que se ha cerrado sobre sí mismo, ¿no? Es decir, eh, el, la, cualquier sistema filosófico o cualquier forma de pensar el mundo ¿no? eh, construye, básicamente, una mirada de las cosas, ¿no? construye un nosotros, ¿no? es decir, nosotros los, eh, el partido verde, el partido rojo, nosotros los fulanito nosotros la fulanita no construye una categoría un nosotros y al otro justamente al que es diferente lo mete en esa categoría no o sea, todo pensamiento construye una identidad se define de una misma manera no se define como bueno somos esto y el otro pasa a ser justamente eh, como lo que queda ahí medio medio al margen de, de nosotros y estoy diciendo lo estoy diciendo así y, y obviamente sin poner ningún ejemplo concreto, porque ahí se, se vamos a pudrir el rancho, y no queremos pudrir el rancho, sino que queremos pensar cómo opera la lógica humana, justamente. ¿no? Y la lógica, el pensamiento humano, la razón humana, ha operado siempre construyendo un, un, como una especie de castillo de cristal, ¿no? donde eh, hemos elaborado ese nosotros, ese yo, ¿no? y, ese, y, y el, nosotros como extensión de ese yo, y ha dejado siempre afuera a algo, ¿no? Ha dejado siempre afuera a alguien. Ha dejado siempre al otro con mayúscula, al que niega mi propio ser, ¿no? Como eh, eh, un, un desperfecto, un, algo negativo, ¿no? Como una migaja, ¿no? Como un desecho de mi propio yo. Y Levinas se pone justamente del lado del otro. Él quiere pensar al, al, al otro en tanto aquel que. Eh, me supera, aquel que es radicalmente diferente a mí, aquel que me desafía ¿no? la irrupción del otro ¿no? y eh, el otro en tanto, esa especie de coros en, en la mandíbula de choque, de impacto que me saca de mis propias categorías justamente desde la historia de, de la filosofía, la historia de la humanidad la historia del pensamiento ha siempre puesto a al sujeto, al, al yo, a la conciencia, como fundamento de la realidad, ¿no? y la conciencia se ha definido a sí misma como eh, la, la centralidad, como el punto de vista correcto, y entonces siempre ha quedado alguien afuera. Y él, Levinas dice, bueno, el, el, la filosofía siempre quiso conocer a ese otro, creyó conocerlo, pero siempre lo hizo como una extensión de sí mismo. Entonces, hay que dar vuelta a todo, ¿no? Dice hay que invertir el orden de las cosas, ¿no? Hay que revolucionar el pensamiento y justamente empezar a pensar desde el verdadero punto de vista del otro. Y lo que dice Levinas, a mí me parece que es, eh, es genial, ¿no? Y me, me parece eh, algo tan obvio cuando uno lo piensa y que no se da cuenta, ¿no? Es que, eh, bueno, la historia de la filosofía se ha preocupado siempre por el conocimiento, ¿no? de la filosofía y eso se expande a la, las ciencias y a, y a cualquier rama del saber, ¿no? Siempre se ha preocupado por querer conocer las cosas, ¿no? Y dicen, en realidad, lo que primero nos debe preocupar en cualquier orden posible no es el conocimiento de las cosas, sino justamente nuestra relación con el otro. Él dice, la ética siempre ha quedado como un apéndice, como algo posterior, a la problemática de conocimiento, y en realidad la ética, nuestra relación con el otro, tiene que ser la filosofía primera, ¿no? Si el primer punto de partida, el inicio de cualquier pensamiento, tiene que ser la ética. La ética siempre, pero siempre, queda en un segundo plano. Y, nos, nos, y en realidad es lo más importante, porque es justamente lo que nos define como seres humanos y define nuestro lugar en el mundo, define el sentido que le damos a las cosas, el sentido mismo de la vida y de nuestro mundo compartido. Y sin embargo, la ética siempre está en el segundo plano. Y si te pones a pensar, Marcelo, es cierto. O sea, como que esto de, de refle la reflexión sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre el otro, siempre está... Eh, llega tarde, llega después, ¿no? Primero, estamos preocupados por conocer, por, por realizar, si querés, las cosas cotidianas, la vida práctica, ¿no? Solucionar nuestros problemas... Eh, conseguir lo que queremos conseguir, y la ética aparece después. Y ahí, dice Levinas, en ese, en ese momento fundacional, ya arranca todo mal. no Básicamente, todo el desastre de la humanidad eh, arranca, por, por decirlo así, directamente cuando nos olvidamos de la ética. Cuando sabemos que la ética es lo primero. Porque si admitimos que la ética es lo primero... Eh, a, lo, a lo que primero nos encontramos justamente es a esa alteridad, a esa no que desde el inicio nos está como marcando la cancha, por, por decirlo así, vamos a decirlo metáfora futbolera, ¿no? El otro nos marca la cancha, el otro está primero. Nosotros llegamos acá a, a la existencia y llegamos porque hay alguien enfrente nuestro que de alguna manera nos está esperando, ¿no? Nos está mirando, ¿no? nos está saliendo al paso y ese primer encuentro ese primer momento ya es el, el, el momento de la responsabilidad no el momento de, de la ética ya lo inicial es el encuentro con esa otra edad con alguien que es radicalmente distinto a mí que, que está por fuera de lo que puedo conocer por fuera de lo que puedo dominar por fuera de lo que puedo manipular ¿no? y que ya y me está diciendo, o me está desde su mirada, desde su rostro, desde su trascendencia me está diciendo, acá estoy yo, ¿no? Hacete cargo. ¿no? O sea, la responsabilidad, la exigencia, ante esa presencia que está enfrente mío, ¿no? Es en realidad la que me da el ser, la que me hace existir. No existimos, no bueno, somos individuos aislados, ¿no? Como le gustaría suponer... A, a, a tanto a, a tanto político a tanto político berreta no no somos individuos aislados no somos islas flotando no no somos tampoco ni siquiera somos eh, comunidad antes que el otro no para hacer una comunidad primero tenemos un otro adelante y, y ese y ese primer momento Creo, dice Levinas, ¿no? que lo hemos olvidado, ¿no? lo hemos dejado de largo. Entonces toda la obra de Levinas es justamente intentar pensar algo que parece impensable, ¿no? que es justamente esa otra edad que desafía constantemente, ¿no? que nos tensiona, que nos pone en, en jaque ¿no? y, y que nos remite infinitamente a algo que está más allá y que no queremos ver, pero que cada vez que nos sale de paso lo tenemos que mirar. ¿no? Eh, yo te decía esto de que el, el discurso político, no esto que, que dijimos al principio, que el discurso político generalmente toma la temática del otro, y muchas veces, ¿cómo lo hace? Bueno, justamente metiéndolo en, en, en, en la lógica de, de lo mismo, ¿no? Eh, este es nuestro partido, esta es nuestra identidad, nos preocupamos por el otro. Y, y en realidad, eh, ahí lo que se está haciendo es básicamente lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo conocer al otro, lo meto en mi categoría, lo meto en mi estructura, ¿no? Lo, lo cargo de mis significados y le, y, ¿no? y, y le doy mis derechos y mis obligaciones y entonces tiene que, el otro tiene que ser lo que justamente yo quiero que sea. Y eso no es el otro, ¿no? Eso es más de lo mismo. El otro justamente eh, es esa tensión hacia lo diferente, ¿no? Hacia lo que no entra en, en mi lógica, lo que no entra en mi razonamiento. Y justamente en, en ese conflicto, en esa tensión, en, en, en, en esa crisis que se genera, ¿no? Es cuando aparece verdaderamente la otra edad y es lo que eh, evidentemente nos obliga a hacernos cargo. Ese ¿no? Es el primer paso, ¿no? Es como eh, volver a, a ese momento originario, ¿no? donde básicamente estamos desnudos, ¿no? cara a cara, ¿no? con algo que no es nosotros ¿no? y que por eso nos desafía. Porque ¿qué es lo primero que genera el otro? Es rechazo, ¿no? Es negación. Cuando alguien conoce a alguien nuevo que no se adapta a sus estructuras, eh, lo primero que se hace es rechazar. ¿no? Eh, yo ahí en la nota puse un ejemplo, que es, a ver, es un ejemplo histórico. Eh, y muy fuerte, pero que, que nos hace a nosotros como en nuestra identidad, como argentinos, como latinoamericanos, ¿no? Eh, que es el, el encuentro con el en, en, en la otra edad en la llegada a América, ¿no? En la llegada del europeo América. Ese es un ejemplo que. No, poca cosa. <ríe> un ejemplo que me parece que es como muy, muy significativo, porque realmente ahí. Se, se marca muy fuerte, ¿no? la diferencia, la diferencia, eh, la, la diferencia de, de prácticamente de todo, de, de, de visión del mundo, ¿no? de como visión, eh, de, ahora, ahora te paso de palabra, ¿no? pero en, en ese encuentro del europeo llegando y el y, el, y el originario recibiéndolo, ¿no? este se da, se da ese se muestra ese conflicto bien humano entre en, en, con la otra edad, ¿no? Alguien radicalmente distinto que se me presenta ante los ojos y que me obliga a tomar a, a hacerme cargo. Bueno, sabemos que en, en la historia, en la historia que se ha escrito, justamente lo que se ha hecho es eliminar a ese otro porque, eh, porque al, por, por una cuestión de, de poder, de conveniencia, de interés eh, y, y hasta de, de mirada del mundo, esa, esa otra edad siempre se la considero inferior. Pero justamente porque ahí se le quita el lugar de la otra edad, ¿no? Se la mete, bueno, no es como yo, no es europeo, lo elimino. Eh, y, y entonces, eh, justamente ahí, eh, ahí, ahí se, se marca bien claro esa, esa violencia con lo totalmente diferente. Porque podría haber sido completamente otra la, la relación. Por, por supuesto. O sea, si uno, la, la, si uno la, la piensa, si uno la reflexiona, uno puede, puede relacionarse, y eso lo dice, uno puede relacionarse con el otro de, de una manera distinta. Él digo propone, da una respuesta. Sí, totalmente. Eh, Se puede re uno relacionarse de otra forma. Eh, pero, este, pero implica una decisión, una decisión ética. Bueno, eh, que claramente sabemos por qué lado fue. Ahí... Eh... Un segundito, ¿no? Vos hablaste sí, sí. de el arribo de los de los europeos al continente eh, americano, que vayas a saber cómo lo llamarían este, los pueblos originarios a este continente. Nosotros le pusimos... Le quedó América porque un español le puso América. Pero es... Exactamente. El, el, es el encuentro de los eh, América, de los europeos llegando a América y haciendo un desastre. El encuentro de los europeos yendo al África y haciendo un descontrol. El encuentro de los Está europeos bien. yendo al Asia y haciendo otro descontrol. Donde ellos se encuentran... Hicieron, si no, lo que hicieron los belgas. Este... El desastre que hicieron los belgas. Bueno como vos decías, ellos llegan acá y además lo que mandaron de Europa eran gente que digamos que no le podías pedir ética, te decían, ¿qué es ética? ¿No? Si eran gente que la sacaban de las prisiones, eran personas que venían acá a hacer cualquier cosa, este, tenían carta libre para hacer cualquier cosa y destruyeron a las personas, hicieron un desastre completo y además se dieron el lujo de escribir la historia hasta el día de hoy, al punto que luego nosotros independientes nos quedaron esos rastros de mal manejo de la otra edad, ¿no? Nos quedaron esos rastros en toda América Latina, acá no hay, no hay uno mejor que otro, en toda América Latina quedaron esos rastros de que hay un superior que determina quién vive, quién muere, quién vive mal, quién vive bien, y lo demás. Y pensaba que más allá que hablamos de políticos, yo digo, el tema más allá de los políticos, los políticos no vienen de una nave espacial, vienen de dentro de la sociedad. Y la sociedad es la que tiene el problema. Porque ese conflicto con la otredad, ese problemón gigante de tomar... De, de, de tomar a la ética como algo serio y no como si fuese una utopía una cosa de hipismo, una cosa que no tiene ningún valor este habría por eso siempre digo yo habla de los políticos habla de los funcionarios pero acordate que vienen de entre nosotros mismos y ese ahí anida un gran problema eso quería Decir. Totalmente, por, por, eso, por eso te decía de no, no personalizar el problema, porque no es un problema personal, más allá de que uno pueda encontrar los diferentes rasgos, mejores o peores, sino que tiene que ver con una, un, algo más profundo, una, una conformación de, de, de la mirada del mundo, no la construcción de una sociedad donde siempre están ¿no? los... Eh, eh, como esto de los buenos o los malos, los privilegiados y los desposeídos ¿no? Los que vamos por el, el camino de, de la razón y, y, y los irracionales ¿no? eh, La élite dominante y los dominados Siempre digo, esas, esas diferencias, esas diferencias Todas esas múltiples dietas que hacen a, a la sociedad Tienen que ver justamente eh, con esta, esta mirada de, de, de quien sea eh, puesto en el centro, ¿no? Y, y, y que ha impregnado desde su mirada hegemónica a las otredades y las ha dejado justamente de, de, al margen, ¿no? Eh, y eso me recuerda mucho a, a algo que, me, que estar, est, está muy bueno para, para pensar, y acá saliendo de Levinas, pero tomando el, esta problemática de, del otro, ¿no? Eh, que escuché a, a Osvaldo Bayer, ¿no? Eh, que nos decía que teníamos que, que mirar, o sea, como en cada época histórica, ¿no? en, en, en los discursos dominantes, justamente quién es eh, ese otro que siempre, ¿no? eh, que siempre queda marginado, ¿no? que siempre es rechazado, que siempre es visto desde lo, lo negativo. Porque en esa, en esa mirada, en esa mirada fundante, en realidad. Está la base con la que se construye una sociedad y también está eh, el, el problema, el, el, el problema fundamental, ¿no? Y entonces él iba, bueno, repasando un poco como el, toda la historia argentina, iba pasando por esos diferentes otros, justamente, ¿no? Entonces, en, obviamente, bueno, los, los pueblos originarios, eh, imagínate que estamos hablando en, en el momento que él lo sitúa, ¿no? Finales del siglo XIX, los pueblos originarios, pero también el, el gaucho, ¿no? Eh, el gaucho cuando era cuando era perseguido y, y era exterminado y asesinado, porque no se adaptaba al, al, al país moderno que, que, se quería, que se quería imponer, ¿no? Cuando llegaron los, los inmigrantes europeos, bueno, qué inmigrantes fueron los privilegiados y qué inmigrantes eh, quedaron afuera, los inmigrantes, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, cómo fueron como fueron perseguidos, ¿no? Eh, entonces, y, y cuando llegan los, los años 40, los años 50, la figura de los Cabecitas Negras, ¿no? El, el, también como el otro que siempre queda como, bueno, fuera, fuera del discurso, ¿no? Queda fuera de, de, fuera de la razón, siempre es visto como el enemigo, ¿no? Y, y en los 70, bueno, son todos los, los, los obreros y los estudiantes de izquierda, que pasaron a ser los subversivos en los años 70, ¿no? Como la categoría, eh, como la, la categoría de, de lo otro, ¿no? Siempre está atravesando todo discurso hegemónico, ¿no? Y porque claramente digo, todo, todo discurso hegemónico justamente se construye de una entidad, eh, y esto eh, volviendo a lo anterior, ¿no? Se construye de una entidad que marca el, marca el nosotros, ¿no? Y. Su identidad para construirse necesita como referirse a cierto enemigo, ¿no? Y entonces hay que ver quién es ese enemigo, porque normalmente el enemigo es, simplemente es alguien que es desfavorecido eh, o alguien desprestigiado por, ese, por el lugar en que lo han ubicado, no, no por, por otra cosa. Bueno, se eh, tienen los subversivos, en, en, en, los, en los 90 hasta la, la política pasó a o ser una, una mala palabra y hasta el militante fue visto con recelo por, por el, el discurso oficial, el movimiento piquetero, en, en su momento también fue como el otro gran, gran enemigo del discurso. Y hoy, en el ¿no? año 2021, estaría bueno preguntarse, ¿no? ¿Quién es ese, ese otro social no que, eh, que siempre está marginado, ¿no? que siempre está visto con, con recelo, ¿no? Eh, porque obviamente son figuras históricas, ¿no? estamos haciendo como un paso entre estas ideas metafísicas, que podemos decirlo así, eh, pero como una cuestión social. Entonces estaría bueno ver quiénes son los otros eh, de, de, de, de, nuestro, de nuestra sociedad, que está lleno de otros, de nuestro país, de nuestro momento histórico, quién es el que está marginado, ¿no? como para repensarlo, y para comenzar a, a, a reflexionar sobre nuestra relación ética con, con el otro, ¿no? Eh, dejar de poner primero el, el, el interés económico o, o el interés básicamente de poder que, que, que predomina, dejar de poner nuestro ego por, por delante, ¿no? Dejar de poner quizás nuestra ideología incluso, o nuestro partido afín, o nuestras figuras, que, y, y, ¿no? Con las que nos identificamos, ¿no? dejar de ponernos a nosotros mismos en el centro y abrirnos justamente a la experiencia de lo que nos dice eh, la otredad, ¿no? ¿Qué se nos, qué nos está, quiere decir, no? Volver como al, al, al cara a cara. ¿Qué es lo que dejamos afuera? Porque me parece que ahí eh, hay una clave justamente para repensar ¿no? nuestro, nuestro lugar de, de sujetos, ¿no? Y, sí. Está, está muy bueno. y Yo pensaba mientras tanto, yo decía, bueno, finalmente la persona supone que está discutiendo algo este, que es importante para toda la sociedad. En algún momento tenés que tomar una decisión media binaria, eh, tal cosa o no tal otra. Pero si vos previamente escuchaste todas las otredades y consta que las escuchaste, e hiciste que otros las escucharan, luego es, es más ético, te permite con mayor soltura poder tomar una decisión. Totalmente, igual. Este, ¿Entendés? Sí. Porque vos lo escuchaste y dijiste, hablaron, tuvieron su oportunidad eh, y se expresaron este, sin problema. Y puse, el tema ese de la expresión, porque me acordé de algo que. Uno lo ha aprendido acá contigo, es si decir, pienso, luego existo. Si el poder, eso lo conoce perfectamente. Porque si vos pensás y luego existís, entonces para a la otra edad anularle la existencia, le anulas el pensamiento. ¿Entendés? no tenés, Lo único que tenés que hacer es ningunearlo, lo ninguneá, lo ninguneá, lo ninguneá, hasta, hasta que lo socavás. No permanentemente, sino preguntar a los chilenos, ahora que van a tirar al diablo todo un montón de cosas, o lo que está pasando en Colombia este y demás. Tiene sus límites, tiene sus límites. Pero eh, yo creo que la, el, el primer problema básico se encuentra ahí en esa base del pensamiento griego, ¿no? Ah, pensando, pienso luego existo. Si es así, el poder lo sabe bien. Y después verás, según el lugar del planeta donde estés, según qué interés te chocás, vos te vas a convertir en el otro, en el otro del poder. También vos podés hacer la misma con otro, ¿no? Decir, yo tengo un problema con el poder, pero a su misma vez yo que parezco ser indefenso, también le hago lo mismo a otra persona que esté al lado mío en la relación que sea. Es una cuestión humana complicada. Te dejo todo el, el cierre para vos, de preguntas y demás. Yo, la verdad que te felicito. Me encantó todo el desarrollo, me encantó conocer a, a Levinas este, y toda su preocupación, y todas las cosas que él te hace me ha hecho a mí pensar. Así que, eh, muchas la, gracias. El pensamiento de él, no, de nada, la verdad el pensamiento de él es, es muy rico, es muy complejo de leer también, porque documento, comento, ¿no? Perdón que me extiende un poquito, pero digo, es, es, comple es muy complejo de leer, eh, yo, yo lo, lo simplifiqué y si se levantara la tumba vendría, vendría a recriminarme, lo simplifiqué muchísimo, pero es muy complejo de leer porque usa muchas categorías eh, de, de, de la metafísica, de la eh, más, más occidental, digamos, de, de la historia de la filosofía, discute con toda la historia de la filosofía. Y además intenta como recrear un lenguaje nuevo porque considera como que el lenguaje en el que hablamos en realidad ya está cargado de este, de este sentido, ¿no? Este pienso, luego existo, que en realidad en el fondo lo que encubre es yo soy el que pienso y el que existe y después vienen los demás. Entonces él dice, no, ahí, ahí, está, ahí está no el cuide la cuestión, no. Yo pienso recién porque hay un, un otro que me hace pensar a mí. Y me parece que ahí está la, la, la clave de, de la inversión, ¿no? que, que propone él justamente en esto que cuando uno lo piensa, eh, es cierto, eh, esto que uno lo piensa como a, a nivel de, de política o de, de política o de vida social en general, ¿no? Eh, se da como este conflicto porque, claro, digo, toda nuestra cultura está armada en función de esto. Yo pienso, lo existo, ¿no? Primero nosotros, después los demás. Entonces toda nuestra cultura está armada así. Entonces, como repensar eso... Es que es justamente ponerlo en conflicto, que eso es lo que, lo que hace Levinas, porque cada acción que hacemos, lo hacemos desde la lógica justamente de, de, del ego, ¿no? del de, de lo, de lo no de lo logocéntrico, de la razón y de nuestra razón. Entonces, lo que propone Levinas es, bueno, vos está bien, estás en este, en este carril, pero... Eh, correte de ese lugar ¿no? hay que correrse de ese lugar, hay que ponerlo en conflicto hay que tensionarlo porque lo que nos tensiona siempre es el otro justamente no nosotros queremos encerrar el mundo la totalidad en nosotros mismos y estamos siempre remitiendo hacia el otro que nos abre y nos conflictúa y nos obliga a repensarnos entonces eh, claro, digo toda nuestra cultura va por otro camino y, y eso es lo que, lo que se da, él lo ve porque nuestra base, nuestra cosmovisión, nuestro fundamento con los que vemos la realidad, son siempre los de la lógica, de la mismidad y, y, y del egocentrismo. Entonces, corrernos de eso es, bueno, invertirlo todo. Entonces, ahí está el desafío, que creo que eso es eh, por ahí la, la, la pregunta, ¿no? Es, bueno, ¿cuándo podemos, <ríe> cuándo no, nos corremos de, de, de ese yo y cuánto de lugar le damos a la llegada del otro, ¿no? Porque ahí está el, el, el, el nudo, ¿no? el hueso del conflicto. Conflicto que no lo vamos a resolver, porque justamente el pensamiento egocéntrico es el que lo quiere resolver eliminando o acallando o encarcelando al otro. no Nunca lo vamos a resolver, es parte de nuestra condición de seres existentes. Siempre vamos a tener ese conflicto. La cuestión es de qué lado nos ponemos. ¿no? O aceptamos la diferencia del otro, o... Lo intentamos eh, justamente dominar. Bueno, ahí está la decisión ética también, ¿no? Qué bueno. Y ahí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en esa, me parece. Vamos a pensarlo ahí. Sí, y este, yo para, para cerrar, primero agradecerle a, a Lucas. La verdad que a mí en lo particular me ha servido muchísimo. Porque como editor, este él describió todos los errores que uno pisa como editor porque manejas cosas y después tenés que decidir y hay un punto donde uno piensa en lo que uno piensa también eso es cierto entonces está bueno y es, inevitable. es inevitable, pero está bueno que a uno le hagan ver que lo interesante es que los otros te pongan en conflicto en el conflicto, digamos de entonces abrir el juego reconocerlo, escuchar y demás y yo, este que te agradezco, vos que nos mirás este, siempre acá en la hora de Hurlingham, que nos mirás a Lucas, que ves su página, que ves filosofía en construcción y demás, te pregunto, vos cómo te llevas con el otro, simplemente eso, cómo te llevas con el otro, ¿Cómo te, y cómo se llevan los otros con vos, te sentís muy a menudo el otro o la otra, simplemente eso. Nos vemos la, la semana que viene, eh, Lucas, muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a vos, Marce, y a todos los, los que nos siguen con, con la hora, eh, a la hora en general, a filosofía en construcción. Bueno, nos veremos la, la próxima y, y pensemos en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo te llevas o cómo sos llevado, ¿no? Eh, con el otro. Así que, con el otro, la otra, el otro, o como, eh, o como quieran perdón eh, llamarlo, ¿no? Exacto. Siempre, más allá de los nombres. Está el otro ahí desafiándonos y pidiéndonos salir de, de acá, de nosotros mismos, para abrirnos ¿no? justamente a todo aquello que no vemos, pero está ahí, ¿no? Y nos pide seguir pensando y nos pide decidir éticamente ¿no? eh, en, en la construcción de, de algo mejor, ¿no? Básicamente. Nos vemos, gente, hasta la semana que viene. Hasta luego, Lucas. Chao. Chao, nos vemos.